El mensaje sonoro es un vínculo de comunicación entre el oyente y el emisor que puede transmitir desde sonidos, desde emociones, incluso puede eh, generar una empatía con el mismo oyente. Pia Carroela es un proyecto que usa principalmente guitarra para, para generar ambientes o, o entornos sonoros. Puede ser desde melodías eh, muy dulces hasta, hasta ruido, hasta algo muy estrendoso. La pieza Ruido Onírico va a ser una conversación entre, entre guitarra, poesía, narraciones de sueños. Va, va a envolver al público con 5.1 canales para hacer una sensación inmersiva. Cómo se pueden interpretar los sueños y cómo se, se mezclan con la realidad. Como una mezcla de emociones y es como una confrontación también conmigo misma. Hola, soy Peca Roela. Y los invito este 23 de mayo a la décima edición de Mensajes Sonoros en el Centro de Cultura Digital a las 8. Vengan.